Bien, continuamos con el tutorial. Tenemos ahora nuevamente dos actualizaciones. Vamos a actualizarla. Seleccionamos todo. Aquí. Y actualizamos los plugins. Bien. Listo, ya hemos hecho las actualizaciones. Vamos a seguir entonces. Vamos aquí a abrir, visitar sitio, una ventana. Vamos a, a abrir el el front end aquí así está quedando nuestra nuestro diseño muy bien vamos a seguir ahora sí nos vamos aquí a apariencia personalizar para seguir personalizando el tema serif lite ahora vamos aquí a secciones de página de inicio la sección de título grande ya la hicimos ahora vamos a editar la sección quiénes somos muy bien esta es la sección quiénes somos se refiere a, a esta sección a ver, vamos a ver, aquí está lo vamos a ver mejor aquí, más grande aquí está, se refiere a esta sección a toda esta sección se refiere bien, entonces vamos a comenzar a editar esta sección bien, aquí donde dice contenido principal tenemos que ponerle un título por ejemplo, acerca de nosotros le vamos a poner ustedes pueden ponerle según cómo hayan elaborado su diseño Fíjense y aquí a la derecha se está desplegando lo que hemos lo que hemos, lo que estamos poniendo. Bien, aquí podemos poner un subtítulo, podemos poner por ejemplo lo siguiente. Bien, aquí podemos poner un texto un texto ok fíjense si le ponemos un texto aquí fíjense aparecerá aquí en esta parte vamos a ponerle entonces un texto por ejemplo vamos a borrar todo esto y vamos a ponerle por ejemplo bien, ustedes le pueden poner ya lo que ustedes hayan elaborado entonces vamos a acá a darle guardar y publicar y vamos a refrescar aquí fíjense, ustedes pueden ampliar el, el texto ¿no? solamente le estoy poniendo aquí para que tengan una idea bien, o ustedes pueden poner de repente acá una breve historia de cómo se inició su empresa, etcétera bueno vamos a editar entonces las partes de acá de habilidades entonces nos vamos aquí eh, ustedes ahí pueden ocultar la, esta sección si le dan clic aquí lo pueden ocultar pero esa no es la idea entonces vamos aquí vamos a editar la característica número 1 por ejemplo vamos a ponerle las eh, las habilidades que tenemos por ejemplo por decir esta habilidad pueden ponerle una, un texto Y un porcentaje, un porcentaje que ustedes piensen que tienen de esa habilidad. Bueno, generalmente yo lo dejo vacío esto. no Ustedes pueden ponerle un porcentaje. Vamos a darle guardar y publicar. Y vamos a ver cómo se está viendo. Fíjense. Vamos a refrescar acá. Bien. Entonces así estaría viendo, ¿verdad? Ustedes pueden seguir editando aquí otras responsabilidades. Por ejemplo si quieren una segunda característica o responsabilidad que puedan editar la ponen aquí verdad acá y si no pueden eliminar esto Si eliminan y le ponen guardar y publicar se van eliminando las demás características o habilidades ven aquí ya se eliminó una bien vamos ahora a editar esta parte de la izquierda vamos aquí atrás no vamos atrás. Estamos en la sección. Eh, Quiénes somos. A ver. En el contenido principal. Aquí. Aquí en el contenido principal. Hemos debido también. Aquí. Editar aquí esta parte. Para que salga en la izquierda. O sea. Toda esta parte. Toda esta parte. Vamos a editar. Por ejemplo. Vamos a poner. Bien, le damos, le damos guardar y publicar. Ahora refrescamos. Y fíjense, ya hemos editado prácticamente esta sección. La sección acerca de nosotros. Bien. Bien. Ahora vamos a regresar y vamos a editar estas secciones de llamada a la acción por ejemplo llamada a la acción con botón inferior fíjense entonces vamos a buscar dónde está esa sección esa sección es, sería esta bien vamos a editar entonces esta sección dice eh, bueno vamos a cambiar este texto no podemos poner por ejemplo vamos a ponerle así y la etiqueta del botón la etiqueta del botón se refiere a este nosotros vamos a ponerle contacto. Vamos a ponerle acá nosotros contacto. Nada más. Y vamos a... Podemos, si nosotros hemos creado un formulario de contacto. Podemos ponerle aquí la dirección del formulario de contacto. Ya vamos a ver cómo creamos también un formulario de contacto. Pero por lo pronto vamos a usar el formulario ya que está aquí. Este formulario. Este formulario de contacto. Bien, vamos a usar esto. nosotros hemos dicho que si queremos que se redirija hacia esa sección. Entonces borramos todo esto y solamente le ponemos número contact. ¿Bien? Entonces vamos a guardar los cambios y vamos a refrescar aquí. A ver, vamos a ubicarnos en lo que estamos editando aquí. Refrescamos. Fíjense cómo va a cambiar esto. Ahí está, ¿ven? Ahí está lo que hemos editado. Si le damos clic aquí a contacto. Nos va a redirigir, a, va a redirigir acá. Al formulario de contacto. Bien. Muy bien. A ver. Eh, vamos a retroceder aquí. Aquí es otra llamada a la acción. Otra llamada a la acción. Que se refiere. A. Esta de aquí. A esta de aquí. Bueno generalmente. Bueno ustedes lo pueden editar o no. Generalmente yo no lo. No lo edito por lo que. Borramos todo esto. Voy a borrar todo esto para prescindir de esa sección. Bien, le voy a guardar y publicar. Ahora refrescamos. Y bien, ya no tenemos esa sección. Solamente nos hemos quedado con esta llamada a la acción nada más.